Hola amigos rubiqueros, En el presente tutorial vamos a aprender las nociones básicas de nomenclatura aplicado al cubo de 5x5x5 por por Este cubo, como el resto, tiene un total de 6 caras. Definimos cara como la superficie de 25 pegatinas del cubo. Es decir, esto sería una cara esto sería una cara y esto sería una cara. A su vez, definimos centro como la superficie de 3 por 3 pegatinas colindantes a la pegatina central, es decir. Esta sería el centro de la cara naranja. A su vez tenemos aristas. Las aristas son aquellas fichas que están compuestas por dos colores. Por ejemplo, esta ficha sería una de las aristas de la cara blanca y de la cara azul. O, por ejemplo, esta sería una de las aristas de la cara blanca y de la cara roja. Por último tenemos las esquinas. Las esquinas son aquellas fichas que están compuestas por tres colores. Por ejemplo, esta esquina sería la esquina correspondiente a la cara azul, roja y blanca. En este cubo es importante diferenciar entre capa exterior y capa interior. Por ejemplo, esta sería una de las capas exteriores y esta una de las capas interiores. A su vez, también existen capas centrales. Por ejemplo, esta sería una de ellas y esta sería otra de ellas. En este cubo, el color de cada una de las caras viene definido por el color de la ficha central, como ocurre con la mayoría de los cubos impares, tales como el de 3x3 o este, el de 5x5. El color de cada una de las caras depende del modelo de cubo que tengamos. Generalmente la disposición de los colores es la siguiente. Tenemos una cara blanca o negra en función del modelo y en la cara opuesta tenemos la cara con el color amarillo. Normalmente los colores cálidos también son opuestos. En este caso vemos que tenemos el color rojo, y de forma opuesta el color naranja. Y lo mismo ocurre con los colores fríos. También son opuestos. Por ejemplo, en este cubo vemos que tenemos el color azul y de forma opuesta el color verde. A la hora de referirnos a cada una de las caras o de las capas, es importante tener claro cómo la vamos a nombrar. La cara de arriba la vamos a nombrar con una A, la cara de debajo la vamos a nombrar con una B, la cara frontal la vamos a nombrar con una F, la cara de la izquierda la vamos a nombrar con una I y la de la derecha con una D y finalmente la trasera la denominaremos con una T. A su vez, para poder diferenciar entre capa externa y capa interna, pondremos a todas aquellas capas externas su correspondiente letra en mayúscula, mientras que a las capas internas la denominaremos con su correspondiente letra, pero en letra minúscula. Vamos con la nomenclatura en inglés. Usaremos la U de Up, la D de Down, la F de Front, la L de Left, la R de Right y la B de Back. En cuanto a los movimientos de las caras, pondremos la letra correspondiente a la cara, más apóstrofe cuando se trate de un giro antihorario y la letra sin, sin nada cuando se trate de un giro horario. Cuando giremos la capa exterior y la capa interior pondremos las dos letras mayúscula y minúscula correspondiente a la cara, seguido un apóstrofe cuando sea un giro antihorario y las dos letras sin nada cuando se trate de un giro horario. Cuando hagamos un giro doble, pondremos delante de la letra un 2, tanto si se trata de la capa exterior, como si se trata de la cara interior, como si se trata de las dos caras. Cuando rotemos el cubo en torno al eje X, pondremos una X cuando lo rotemos en sentido horario. Y una X con apóstrofe, cuando lo rotemos en sentido antihorario. Cuando giremos el cubo en torno al eje I, pondremos una I cuando gire en sentido horario y una I con apóstrofe cuando gire en sentido antihorario. Finalmente, si queremos rotar el cubo en torno al eje Z, pondremos una Z cuando rotemos en sentido horario de una Z con apóstrofe cuando rotemos en sentido antihorario. Debemos recordar que todas estas letras se deben poner en letras minúsculas. Cuando realicemos giros dobles se debe poner un 2 después de la letra. Y hasta aquí el tutorial de nomenclatura del cubo de 5x5x5.